Hermoso, era un verano hermoso, un 23 de diciembre. Fue un día común, no esperaba nada diferente. Estuvimos en la pileta y bueno, y hasta que me pidió que, le, que lo filme. Fueron dos trancos y se tiró de cabeza. Me acuerdo de que al entrar a la pileta eh, cerré los ojos, obviamente, y ya me desperté con, con una dificultad para salir. Y empieza como, a, y yo digo, este está jugando, y después se quedó. Ya creo que fue parte ya del, de la lesión de que perdí parte de la movilidad de, de mi cuerpo por lo que no podía salir y ahí fue cuando perdí el conocimiento. Y ahí me tiro. Cuando lo saco ya era un peso muerto. Tenía todos los labios morados, los ojos cerrados y estaba chau. Salgo a los gritos, yo soy RCP, nadie se acerque. Fue la que tomó la iniciativa de, de empezar por el RCP. Y se acerca un señor y me dice, yo soy médico. ¿Sabes RCP? Sí. Y me dice, empecé ya porque Lucas no tiene pulso. Empecé, empecé con los brazos firmes y ahí la bañera, me, eh, Laura, me dice, deja que yo le hago ventilación, seguí. Y ahí seguí yo haciendo y el, el chico este me vuelve a decir, seguí porque sigue sin pulso. Todo el tiempo tenía presente, esto se revierte, esto se revierte. Con RCP, ahogado, revierte. Termina de hacer la segunda ventilación ella, yo sigo, y ahí, y ahí Lucas como que empieza a, a tirar agua. Y volví a despertarme cuando ya, ya me habían sacado y había soltado el agua. Después sí, cuando él revierte y, y grita el, del dolor. Empecé a gritar por... Por lo que sentía, no me gustaba la situación en la que estaba. Cinco minutos más llegó la ambulancia, que la verdad, rapidísimo. Después llegamos al hospital, confirmamos que era la quebradura de la cervical de la quinta. Lo operaron al día siguiente, el 24. Al principio fue todo como una etapa de, de incorporación, de, como de adaptación. Con la voluntad de él se fue curando, es fantástico. También vimos lo, lo, la misma lesión de Lucas sin RCP chicos que no hablan, que no abren los ojos, que no... que están duros, quietos y... y voy a decir, wow, o sea, la, la, la diferencia entre... entre esta persona que no hace nada más que respirar y mi hijo... fueron 10 minutos de RCP, o sea, no se puede creer. Yo siempre lo pensé, lo tuve en cuenta, digamos, que salva vida, pero no a esos niveles digamos, que me pasó y de verdad es un curso y una acción que tiene su recompensa. No, yo quiero agradecer a vos de todo corazón, de todo corazón a de porque yo no tomé el curso una vez sino que lo tomé tres veces antes de que pase esto y la última vez lo había tomado con Lucas. <música>